Y la verdad no sé ni cómo empezar Sin que mi voz se quiebre Sin que una lágrima brote Con cada recuerdo y momento que comparte a tu lado Pero hoy es un día especial No es un día normal y por ello estoy aquí Escribiendo esta canción, un detalle para ti Me hacen falta las palabras que suspiro mientras pienso Y recuerdo esos días que escuchaste mis lamentos Cuando creí que en nadie podía confiar Y el dolor lentamente mataba Tú sanaste y curaste con confianza mi alma no es de mí, es de ti que quiero hablarte Desearte lo mejor de ahora en adelante Que tus metas no las trunquen los problemas ni dilemas Estás hecha para triunfar y vivir de cosas buenas Hemos fallado amiga como todo mundo falla La razón no es caer, es levantarse con más ganas Que la vida nos depara cosas buenas, cosas malas De eso trata vivir, de aprender a valorarlas Donde quiera que estés contigo estaré No me importa el tiempo que pase Toma mi mano, no te soltaré. Aquí estoy yo. Donde quiera que estés contigo, estaré. No me importa el tiempo que pase. Toma mi mano, no te soltaré. Aquí estoy yo. Hoy es tu día, el día de tu cumpleaños. Y te deseo lo mejor, no solo hoy, sino mañana y siempre. Quiero desearte lo mejor del mundo. Quiero de aquí hasta el infinito, y eso no lo cambia nadie.